Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Los Miércoles en el Museo y, bueno, pues nada, yo estoy hoy muy contenta de tener aquí a la presidenta de Icon España, compañeras y amigas y, bueno, creemos que el tema que va a tratar es muy importante porque luego se va a ver reflejado en muchas de las legislaciones que hay. A nivel no solamente del Estado español y de la comunidad autónoma nuestra, sino también a nivel mundial. La definición de ICON siempre, siempre es acogida por parte de los Estados, por parte de las administraciones, la hacen suya y la reflejan, como digo, en las normativas existentes. Muchísimas gracias a Teresa Reyes por estar hoy aquí. Como digo, ella es la presidenta del Comité. Ejecutivo Español de ICOM España, yo también estoy pero como, como vocal y creo que llevamos compartiendo tareas seis, seis años ya, o sea que, que yo ya un poquito de recorrido ya mismo, nos toca dejar a las dos la tarea que tenemos ahora mismo, pero seguiremos trabajando en ICOM. Eh, Teresa Reyes, licenciada en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, es eh, máster, sí. máster de Pirineo, Museología y Gestión del Patrimonio, así como de Gestión del Patrimonio Histórico y Arqueológico por la Universidad de Barcelona y posgrado en competencias directivas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2008, es la jefa de sesión técnica de la Oficina de Patrimonio Cultural de la Diputación de Barcelona, que lo hablábamos al mediodía, como curiosamente allí sí de la diputación dependen muchos museos. Aquí pues, no sucede eso. Como digo, es jefa de esta sesión técnica, desde donde gestiona la red de museos locales, integrada por 64 museos de gestión municipal, y la red de archivos municipales, integrada por 244 archivos, ya estaría. Desde 2020, como le he dicho, la presidenta del Comité Ejecutivo de ICON España, habiendo ocupado la vicepresidencia entre 2016 y 2019. Fue también directora del Museo de Izona en Lleida y arqueóloga independiente, llevando a cabo diversas excavaciones y prospecciones arqueológicas en las ciudades de Barcelona y de Lleida, así como en la ciudad romana de Aeso y su entorno, donde continúa vinculada con su equipo de investigación. Además, como ven, aparte de su trabajo, que pudiéramos llamar administrativo, pero también técnico, ella no ha dejado de estar vinculada a la investigación y a la arqueología. Y nada, ha venido desde Barcelona a contarnos, bueno, un poco, resumirnos cuál es el trabajo de casi estos dos últimos años, ¿verdad? Llevamos un poquito más. Así que nada, muchísimas gracias Teresa y tiene la palabra. Hola. Buenas tardes, estoy encantada encantada de volver a estar en Córdoba. Estuve hace cinco años en unas jornadas que hicimos de museología recordando los, cien, los 150 años del de, de, de inicio de los museos arqueológicos en España y estoy encantada de haber vuelto aquí explicaros hoy un poco cómo se ha cocinado esta definición, porque a veces parece fácil y no es, ya veréis que no es tan fácil llegar a, a la definición a la cual, eh, vos, en la cual os explicaré, os explicaré hoy. Muchísimas gracias a Lola, al Museo Arqueológico, a todo el equipo por, por, este, por habernos invitado y, y explicar eh, esta, este proceso que llevamos desde 2016 eh, realizando. Ahora os explicaré un poquito cómo va. Antes de empezar en la, con, con la definición propiamente, os pues quería explicar, por pues, si alguien no conoce bien qué es ICOM, ¿no? ICOM es la asociación más grande que hay en el, a nivel mundial. Eh, de museos. Es una organización no gubernamental y eh, está, reúne, aquí eh, puse 45.500 45 miembros, que son los, los, los, los que había en la Conferencia General de Praga, que es donde se aprobó la, la, la nueva definición, pero en estos momentos eh, estoy convencida, bueno, seguro que ya, ya pasamos los 46.000 miembros. De 138 países, y de deciros que los idiomas oficiales de ICOM son el castellano, el francés y el, y el inglés. Y en, cualquier, en cualquiera de las sesiones que se realiza ICOM o publicaciones siempre están en, en, en estos tres idiomas la misión fundamental es el intercambio un foro de intercambio entre los profesionales de los museos para crear estándares normas profesionales eh, fomentar el conocimiento de los museos de cómo se realizan cómo se debe trabajar en ellos y es eh, es una si, si no trabajáis en el mundo de los museos eh, deciros que realmente es, la gente que trabajamos en, en este mundo es es un referente y es importante estar porque conoces y tienes mucha, muchos intercambios con otros colegas de otros lugares, que eso siempre es importante y nos enriquece a todos, no quedarnos solo en el entorno más cercano a nivel profesional. Como es una organización muy grande, la, el, la, el funcionamiento es un poco complejo y por eso a veces es complicado llegar a, a algunos consensos. Como es evidente, hay una junta directiva y después hay un consejo consultivo que es el que, el que promueve las, las diferentes acciones que se realizan, que están llevadas a cabo por la Secretaría General, que tiene diferentes departamentos. Todo, toda esta, esta sede está en París. Y eh, el, el, digamos, el, el núcleo importante de ICOM son, los comités, son sus comités, los comités nacionales, que están regidos en cada uno de estos 138 parís, países. Eh, los comités internacionales que son comités eh, que son foros donde precisamente los estándares las no, los estándares las normas siempre se, da, se se promueven a través de estos comités son comités de diferentes disciplinas que tienen los museos pero también de, de de reflexión de estos museos. Hay comités de museología propiamente, de ética, de diferente, de cómo deben ser los comités nacionales, hay diferentes, diferentes tipos de comités. Y las alianzas regionales juntan diferentes regiones. Está, hay seis, Europa, Europa tiene dos, Europa, la Europa más occidental y la Europa del Este y todos los todo, todos la, la gente que estamos en Icom menos digamos la gente que trabaja en Secretaría General o alguna gente de la Junta Directiva y, y del Consejo Consultivo somos eh, profesionales que, lo, que estamos vinculados en, a las juntas eh, eh, ejecutivas eh, por tres que se escogen cada tres años y el máximo que puedes estar esas dos legislaturas o sea máximo seis años como decía Lola nosotros acabamos ahora en enero porque ya es la segunda legislatura en la que hemos estado eso está bien porque también eh, eh, se, se ven diferentes eh, maneras de, de, de realizar y de, de hacer las cosas, pero también está muy bien porque esto lo hacemos de manera absolutamente voluntaria, fuera de nuestros trabajos. Lola cuando sale del museo eh, eh, pues, eh, se dedica a cosas de Icon cuando, cuando lo requiere, yo lo mismo cuando salgo de, de, de mi trabajo. Entonces, claro, pensar que es, una, es un trabajo bastante importante y ya está bien que sea... Mm, que no sea muy permanente. También hay unos grupos de, de permanentes y grupos de trabajo que, que realizan diferentes acciones y una de las de las de, la, de uno de estos grupos de, de trabajo precisamente es el que el de la definición de museo. Lo veremos un poquito un poquito más adelante. Y las perdona, y alianzas regional las organizaciones afiliadas que son organizaciones afines a los museos y al patrimonio que están afiliadas de alguna manera y con para tener una relación con con la asociación. En nuestro comité, como España, eh, tiene eh, más de 1.400 socios, es el doceavo ma, mayor de todo el mundo y eh, hay socios individuales e institucionales. Los institucionales pueden ser los propios museos, el Museo de Córdoba lo es, y también pueden ser los servicios de museos, de la Junta, de las diferentes comunidades, del Ministerio, de, de, de gente que, que tenga red de, de, red de museos locales, pueden ser socios institucionales. En cuanto a los socios institucionales, somos el segundo país con más socios institucionales después de Francia, que es un comité que tiene 5.000 socios. Imaginaros la diferencia. Eso también dice mucho a nuestro favor, porque los, las instituciones museísticas de España creen en esta, en esta institución y en, y en formar parte de ella. Entonces, es, está, bien, está muy bien que, que sea así. ¿Qué realizamos desde ICOM España? Realizamos eh, formación para los, para los socios y también eh, pueden, pueden incluirse eh, gente que no sea socia de ICOM, lo que llamamos encuentros y jornadas de museología y de museografía. Se publican todas, todos, todos estos encuentros. Hay colaboraciones con otras asociaciones eh, relacionadas con el patrimonio. También se da soporte y se trabajan las acciones que desde el propio COM, digamos, el, el internacional, el, el comité ejecutivo el que está en París eh, promueve y desde los diferentes comités nacionales eh, realizamos las acciones. Y te, estamos en colaboración con otros comités nacionales e internacionales. Es muy importante esta, este último punto. Eh, deciros que a raíz de la pandemia esto ha, ha surgido, todo es una oportunidad, ¿no? Estuvimos encerrados pero aprendimos de la virtualidad. Y en una asociación que es a nivel mundial, pues la virtualidad ha sido realmente importante. Y ha, ha, ha promovido muchísimos más encuentros y reuniones y, y, y momentos de, de reflexión entre los diferentes eh, comités de diferentes lugares del mundo. Eh, la definición de museo, ya si me centro en ella directamente, eh, ICOM tiene 76 años, nació en noviembre de 1946. Y la, la definición ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ha ido cambiando para, digamos, eh, Tenía, ten, tenía que irse adaptando a la, a la sociedad del momento, es lógico, ¿no? porque si no, no tendría otro sentido. Si leemos la primera, la del año 46, nos dice que la palabra museos incluye todas las colecciones abiertas al público de material artístico, técnico, científico, histórico o arqueológico, incluidos los zoológicos y los jardines botánicos, pero excluyendo las bibliotecas, excepto la medida que, man, que mantienen salas de exposiciones permanentes. Es un poco diferente a lo que nosotros entendemos, una parte sí que sí es, es igual que hoy, pero es un poco diferente a lo que entendemos hoy por un museo y mucho en, nuestro, en este momento hay muchísimas más eh, misiones que tiene un, un museo. La definición que eh, tuvimos hasta agosto de 2022 tiene bastantes cosas similares, algunas cosas similares del, del 46, pero se han ido añadiendo una serie de, de acciones que eh, han ido eh, adaptando a la definición hasta el momento, hasta el 2000 de, era el 2007, pero eh, en, en 2021 esta definición se nos quedó un poco, que le faltaban acciones y por eso se propuso esta nueva propuesta de definición. Si el, miramos un poquito cómo es la definición de dos, de, de, que estuvo <tose> vigente hasta agosto de este año, nos dice que un museo es, voy a, voy a ir explicando los diferentes momentos que han ido eh, poniéndose los diferentes conceptos que la definición tuvo hasta ese momento, de 1946 nos queda que está abierta al público, evidentemente un museo, evidentemente un museo tiene que estar abierto al público, ¿no? de, de, de, ahora se me ha escapado y me han salido dos, de 1951 nos dice que es permanente, que conserva, investiga, comunica y expone. Pone las misiones principales, las clásicas, las misiones clásicas que tiene un museo de este momento. En el, en el 61, nos dice que es un museo, que es una institución y que además tiene unos fines educativos, de estudio y de recreo. En el 74, se añade que son fines eh, sin fines lucrativos al servicio de, de la sociedad y de su desarrollo que adquiere, otro de, los, de, los, de las misiones clásicas del museo, eh, y eh, que es de, también de su medio ambiente y, perdón, y, en, el, de prisa, y en, el, en el 2007 se añadió que era patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Lo que os decía, en 2016, en la conferencia, las, las cosas importantes en CON pasan en las conferencias generales, que son cada tres años. Normalmente es cuando se aprueban las, la, la definición, cómo ha de funcionar la asociación, las, las, diferentes, las diferentes acciones más, más relevantes. En 2016 eh, fue cuando se, se creó que se debía revisar esta definición porque los museos estaban haciendo muchísimas más cosas que las que ponía la definición de 2007. Y como, di, como ha dicho Lola, es importante la definición de ICOM porque esta después se ve reflejada en las legislaciones de todo el mundo. Y es muy importante que, que la definición contenga todo lo que hacemos los museos porque si no, quedaría, no queda suficientemente reflejado en esta legislación que después es a través de la cual nos regimos se invitó a todos los comités nacionales e internacionales a desarrollar un proceso interno con sus miembros, pero no se dijo de qué forma hacerlo, y diálogo entre los diferentes miembros de ICOM. La idea inicial era que esto se tenía que someter a la siguiente conferencia general, en 2019, que iba a celebrarse en Kioto. Llegó, 2000, uy, llegó 2019 y no, no tuvimos eh, todavía consenso para, saber, eh, para ver qué ¿Qué nueva definición queríamos los profesionales de los, de los museos? Y por ello, en, en, como eso, estamos hablando de septiembre de 2019, en marzo de 2020 llegó la pandemia, nos quedamos todos encerrados en casa y de alguna manera paró un poco el proceso de cómo, de cómo, había, eh, de, de, de cómo había de continuar esta nueva definición. Pero también se aprovechó esos meses para, ver, eh, para cambiar totalmente la metodología de cómo se iba a realizar, y que, fuera muchísimo más, eh, que pudiera participar todos los profesionales de los museos, los, que, los socios de ICOM y también si, a poder ser los, los, los que no fueran socios de ICOM pero fueran eh, profesionales de museos. Y por eso se contó con una metodología que estaba compuesta por 12 pasos, cuatro de los cuales son muy importantes porque eran los que correspondían a las consultas que se realizaban a los profesionales de los museos. Una propiamente, la número, la número uno, eran reflexiones que se habían hecho eh, en posterioridad a Kioto entre el septiembre de 2019 y diciembre de 2020 y eh, esa eh, las reflexiones que se habían realizado sobre todo a nivel de los comités nacionales y los internacionales en sus diferentes ámbitos y cada uno de estos comités enviamos al, al comité permanente, se, se, se creó un comité permanente que se llamaba Comité, comité Permanente com define, y Comdefine eh, y se envió a este comité permanente todas las reflexiones que se habían realizado hasta el momento. El paso más importante, el primero de todos, es el paso 3, lo que llamamos consulta 2 que es la que realmente sí que se consultó a todos, a, a todos los profesionales, o a muchos de los profesionales de los museos. Consistía en recoger las palabras y los conceptos que se creía que tenían que ser, eh, incluirse en, en, en esta definición. El paso 4 evaluaba estas palabras y los conceptos clave recogidos. El 10 ya evaluaba y escogía qué a través de, una pro de cinco propuestas que, cuál de las cinco definiciones se creían eh, que era la más adecuada para que llegara a la siguiente conferencia general, que fue este agosto pasado en Praga, para, hacer la, para volver a, a, a analizar la, la consulta y ver si estaba aprobada ahora sí solo por los socios de ICOM, porque al final es una definición de, de, los, de, de la gente que está asociada a ICOM, donde, después sea adoptada por los museos de todo el mundo los pasos intermedios el primer paso era el del lanzamiento de la metodología y el, el, el último paso era el voto en, en Praga en agosto de 20, del 22 y los pasos intermedios eran pasos de análisis de evaluación y de presentación de resultados os voy a explicar un poquito cómo, cómo quedaron estas que, cuáles fueron estas palabras más importantes en principio en la, los, la, la, los, el resultado de la consulta 2, en principio habían de ser 20, fueron 21 porque más del 30% de los, de los comités consultados eh, eh, tenían estas 21, estas 21 palabras, entonces se, se añadió esta, esta segunda palabra, esta 21 palabra. Eh, tenéis en azul claro lo que salió a nivel mundial, y en azul más oscuro, lo que la consulta que hicimos desde, desde Come España, por tanto los profesionales de, de nuestro país, cuáles fueron las palabras que fueron idénticas a las que salieron en, en, en esta consulta y cuáles parcialmente salían en, nuestra, en, en, en la consulta que se hizo desde aquí. Esta diapositiva es importante porque aquí tenemos en azul más clarito las palabras nuevas de esta definición que, que se creían que debían incluirse en la definición. El término inclusivo, el término colección, comunidad, sociedad, sostenibilidad, accesibilidad, cultura cultural, diversidad, conocimiento, diálogo. Ya nos daban una pista hacia dónde, va, hacia dónde íbamos. La de, la de, evidentemente estaba el de investigación, conservación, patrimonio, educación, los anteriores que estaban en la otra definición estaban, pero nos, nos daba una pista hacia dónde se iba, se iba hacia un, hacia lo que realmente se, están, se estaba haciendo en los museos en los últimos años, ¿no? más relación con la sociedad, museos más sociales que eh, no estaban encerrados en sus propios edificios, sino que salían fuera del edificio y trabajaban con las comunidades. Esto es súper importante y, sobre todo, estar arraigados con la comunidad más cercana que, que hay alrededor del museo. El siguiente, fueron todos, los, eh, todos los términos fueron traducidos al inglés, no las definiciones, sino los términos, eh, y se agruparon los potencialmente idénticos. y A partir de aquí se realizó un análisis cualitativo y se agrupó de nuevo los términos en siete conceptos, siete dimensiones conceptuales de lo que sería un museo, que son las siguientes lo que es que, que, es, eh, que se considera un museo entonces en, en eh, aquí es, es lo mismo La, las palabras eh, que salieron a nivel mundial son las azul más clarito y las, eh, las azules más oscuras son las que salieron a nivel de España. Cuando hay, hay eh, en algunas hay cinco, cinco palabras, en otras seis, es porque son, nos pedían que, que escogiéramos en esta dimensión cinco palabras, en estas seis, en esta una, y por eso no salen todas. Pero aquí sí pod podéis ver cómo salieron, qué diferencia hay, que es muy similar a lo que salió a nivel mundial de lo que salió entre los profesionales eh, españoles. Eh, la primera de todo es eh, qué es un museo, la primera dimensión que se consideró y salió por una aclamación bastante importante, veis un 80%, que es una entidad que ya salía, si recordáis, en la, en la definición de 2007. Después, ¿qué calificaba esta entidad? Eh, pues a nivel español, salió en primer lugar que estaba abierto al público, después, que era inclusivo, en tercer lugar, accesible, permanente y sin fines de lucro, los cinco que nos pedían en esta, en esta, eh, en esta clasificación. ¿Qué valores sociales tenía? Eh, servicio a la sociedad, inclusión, accesibilidad, eh, eh, equidad, igualdad, acceso, diversidad, me lo he olvidado antes, y sostenibilidad. Acción o función de los museos. Investiga, exhibe, muestra, edu eh, conserva, educa, eh, pres preserva y comunica. Destinarios, ¿Qué destinatarios hay entre, hay, hay entre los museos? La comunidad, la sociedad, un museo abierto al público eh, participativo con audiencia y con visitantes en cuanto a qué, experien qué experimentamos en los museos conocimiento, educación mmm, me estoy perdiendo, sí, disfrute, entretenimiento des descubrimiento, curiosidad y reflexiones lo quiero decir por orden y cómo está y después el objeto, cuáles son los objetos o los sujetos de los museos patrimonio Conocimiento, colección, eh, tangible e intangible, cultura cultural. Con estas palabras es, eh, y con, con estas dimensiones es cuando se empezó a elaborar la, las cinco propuestas de definición. ¿Cómo se hizo? El, los, los componentes de CONDEFINE eran 20, 20 miembros y lo que se hizo es eh, realizar cinco grupos de, de países diferentes, de experiencias, disciplinas diferentes de museos y diferentes trayectorias para así poder mezclarlos entre ellos y, y que saliera una definición en, en, eh, lo más rica posible. Eh, se dio prioridad a los, a los términos mejor valorados y a partir de aquí se, todas las propuestas se, se decidió que fueran primero en inglés pero después fueron traducidas y revisadas al, al francés y al, y al castellano y también se, se, se, se, eh, se pasó por diferentes consultores jurídicos, eh, culturales y de traducción externos hasta a este propio, a, a este propio eh, comité. A partir de aquí salieron estas cinco propuestas. Y en eh, el, el, el, la consulta 4, es la, la publicación de estas cinco propuestas, se eh, escogieron, de estas cinco propuestas, dos salieron prácticamente iguales, muy, muy elevadas por encima, por encima del, del resto, y después el, el paso final para ver cuál era de estas, de estas dos, que eran las más, las más votadas, eh, llegaran a la, a, la, a la votación final a Praga, lo que se hizo es el, el comité ejecutivo que hablábamos anteriormente al principio, que está compuesto por los comités nacionales, los comités internacionales, las alianzas regionales y las organizaciones afiliadas, votaron cuál era la, la definición que quedaría finalmente para, para poder eh, votar en Praga y si, si era aceptada que fuera la nueva definición de, de museo. Esta es la propuesta, os la, eh, en, no, no, la, no hablamos ahora porque más adelante os, voy a, os la voy a desmenuzar un poquito. ¿Qué pasó en Praga? Me lo he pasado. En Praga se aprobó por un 92,42% de, de la, la, la nueva definición, la mayoría de la gente estaba a favor de, de ella, como veis. Eh, todo el mundo estuvo muy contento porque después de seis, seis años y un proceso como el que, el que hemos explicado, realmente... Eh, ha sido un proceso importante y, y con un esfuerzo creo importante por parte de todos los comités ejecutivos, pero también por parte de los profesionales que han participado en, en la definición. Entonces, pues, fue muy aclamado y, y realmente a nivel de, de la profesión, yo creo que todo el mundo estuvo muy contento que tuviéramos esta nueva definición y aunque siempre puede ser mejorada, evidentemente, eh, yo creo que la mayoría de la gente, aparte de los que votamos en en Praga este, está bastante mmm, contento y, y digamos, eh, ilusionado con esta, con esta nueva definición. Aquí es ver cómo era nuestra definición hasta agosto de 2022 y qué ha cambiado o qué nuevos, qué nuevos eh, términos eh, han surgido a través de esta nueva definición. Continuamos diciendo que es un museo, es una institución sin ánimo de lucro, eh, permanente al servicio de la sociedad que investiga, conserva y exhibe el patrimonio material y material abiertos al público estos son los términos que están igual que, el, que en la anterior definición ha habido dos, dos, dos conceptos, dos términos que han cambiado el de adquiere ha cambiado por colecciona y el de, el de estudio ha cambiado por eh, no, el, el, el de comunica ha cambiado por, ha cambiado por interpreta y el de, el de estudio, de, el, el que se prestaba al final con fines de estudio, como se incluía dentro de, los, de las misiones del, del museo que investigaba, ya no se desapareció de la, de la última parte de la definición. La parte que realmente es la, la que suma a la antigua definición es los términos accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad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 Está claro que los museos deben ser accesibles a nivel físico, sensorial y cognitivo, pero también deben estar abiertos a todos los públicos, locales, turísticos, escolares, familiares, todo tipo de públicos. La diversidad y la igualdad de género, de procedencia, de todo tipo, también tiene que estar reflejada en los museos. Aquí hay algunas imágenes de, de, de algunas interpretaciones. De, de yacimientos, de maquetas interpretativas para, para la gente con, con, problemas, eh, con problemas de vista o, o, o un vídeo de un museo con el lenguaje de signos o el, el museo dónde están las mujeres esto ha sido también es un, un, algo que ha estado muy reflexionado con los profesionales de los museos eh, la, las mujeres en eh, los museos de arte por ejemplo la mayoría de, de los cuadros que están colgados en las paredes son de pintores no son de, de, de, de pintoras, son de pintores pero en cambio las señoras que están en el cuadro, las musas, son señoras o sea, es cambiar esta esta, esta, esta idea, ¿no? es, las mujeres también eh, eran artistas, no solo eran musas en arqueología muchas veces también se, ha, se habla más del, del mundo masculino y no del mundo femenino entonces esto, la, la invisibilidad de las mujeres también ha sido algo que desde los museos llevamos trabajando desde, desde hace bastante tiempo y esta, esta definición nos permite eh, que esto sea reconocido. El siguiente, fomentan la sostenibilidad los museos. Eh, están siendo sostenibles, están en sus propios edificios, están cambiando luces, están trabajando con los nuevos museos, están trabajando con materiales más sostenibles. En las exposiciones temporales, por ejemplo, los famosos correos, los que acompañan a las piezas cuando van, cuando van a, a, a, diferentes, a diferentes museos que acogen las exposiciones, los correos, estos conservadores que acompañaban a las piezas, antes siempre eran eh, eh, correos físicos que se iban con la pieza y que revisaban el, el, el, cómo quedaba el objeto en la exposición. A raíz de la pandemia, como no se podía viajar, se empezó a hacer lo que se llama el correo virtual. Sería esta imagen, la imagen que tenemos aquí arriba, eh, y, y, y se, se vio que podía funcionar en muchos casos. El, el museo que presta la pieza la deja en su caja, ordenada, con, con, toda, la, con toda la información que tiene la, la pieza que va a ir al, al, al museo que la va a coger. Y en el museo que la coge, el conservador revisa a través de, de, de, del teléfono, del Skype, de de zoom, de lo que queráis, se puede ver y se puede también eh, el conservador decir pues esto está así esto eh, debe, debe ponerse de esta manera, esto ha llegado bien, esto no y también estamos viendo que es muy muy factible trabajar de esta manera, esto nos permite menos huella de carbono, no, no hacemos viaje, nosotros también a nivel de nuestro trabajo también optimizamos más nuestro, nuestro tiempo porque cuando se va de correo como o se pierde un día de ida, un día de vuelta, y el día que estás en, en, en colocando la pieza en el museo, entonces esta también es una, una, una manera de, de, de promover esta sostenibilidad. Y después también los museos eh, están trabajando esta sostenibilidad, viendo qué objetivos deben desarrollarse, y en sus actividades también promueven esta sostenibilidad, están eh, habiendo actividades de diferentes tipos, exposiciones, actividades con, con la comunidad que también fomentan esta, esta sostenibilidad que tanto eh, eh, está, bueno, te, estamos fluyendo hablar estos, estos días y, est y nuestros tiempos porque realmente si no vamos hacia allí lo tenemos complicado. Eh, con la participación de las comunidades, esto es, una, es un concepto básico. Durante muchos años los museos trabajaban para las comunidades pero no con las comunidades. El trabajar con las comunidades es importante para implicarse dentro de, de la propia sociedad, eh, para que la comunidad esté más cercana al museo, eh, podamos trabajar conjuntamente y, la, y las necesidades que tenga la comunidad se puedan reflejar más en, en nuestras actividades. Abrirse eh, fuera del museo es súper importante y e implicarse con la sociedad mucho. Aquí por ejemplo he puesto una imagen de, del, último, del último certamen de Flora, que es el, aquí desde el museo, que lleváis? ¿Cinco? ¿Cuatro? Cinco. Cinco. Cada año se ha, se ha hecho una acción en el, en el fabuloso patio del museo y esta es la del último año. Y la que tenéis al lado es una, una imagen de hace muy poquito, de la primera semana de noviembre, que el Museo de las Culturas del Mundo de Barcelona... Está empezando también a trabajar mucho con la comunidad que tiene alrededor, está, está en, el, en el casco antiguo de, de, de, de la ciudad, en, en, el, en el barrio del Bor, y trabajaron con la comunidad mexicana para el Día de los Muertos y realizaron, esta comunidad mexicana realizó un, un altar de los muertos en, en el patio del museo y después hicieron un montón de actividades alrededor de esto. Este trabajo con la comunidad es muy importante para para la comunidad y para los propios, para el, el, el propio sentir de los museos. Operar y comunicar ética y profesionalmente, eso es también importantísimo. Los museos tienen que estar eh, conducidos por profesionales de, de, de museos que, que son muy diversos y, y sabemos, conocemos todos, que hay muchos, eh, la palabra museo se ha utilizado mucho y no siempre es un, un espacio, como, como se entiende en la, en la definición que, que hemos visto ahora. ¿no? Eh, eh, pueden haber espacios patrimoniales importantísimos, muy válidos y muy lícitos, pero no tienen por qué ser museos y por eso no son peores. Simplemente el museo es un, es un espacio que está eh, que tiene una colección y que lo, lo tienen que llevar profesionales eh, alrededor del de, de, de museo. La dirección, la conservación, documentación, investigación restauración, educación, mediación, comunicación y difusión. Muchas veces en museos locales, es muy que son pequeñitos, a lo mejor es una persona la que tiene que concentrar muchas de estas actividades o varias de ellas y después se apoya con, con otras personas que pueden hacerlo de manera externa. Pero esta, esta función eh, y eh, esta forma de, de trabajar a nivel profesional de los, de los museos es importante. Aquí hay tres imágenes, una de una visita guiada de aquí en, en el Museo Arqueológico de Córdoba, hay otra imagen de unas restauradoras eh, des desenrollando un tapiz de, de, un, de, de un museo de... americano y después la imagen de la derecha de abajo es una en una... que está en concreto es de, de la Conferencia General de Kioto pero eso lo que quiere decir es que los profesionales también nos reunimos y trabajamos e eh, intercambiamos cómo tenemos que, que, que trabajar y hacia dónde tenemos tenemos que ir y el último la reflexión y el intercambio de conocimientos es importante también que los museos que, la, que, que, que, que nos indiquemos con la sociedad que trabajemos con, a nivel profesional pero también con los diferentes eh, actores y acciones que pueda haber con, con la sociedad que, que, que, crea, que creamos eh, espacios que inviten a esta reflexión y a esta discusión y e entendimiento entre las, entre, entre las comunidades. Eh, la imagen de, de, de arriba es una imagen que en, se está hablando mucho de, de arte y salud, de lo importante que es para, para, para mucha gente que está enferma poder, poder eh, entrar en los museos y a partir de aquí poder eh, mejorar su, su salud y aquí es una, una acción que se realizó eh, en, en un museo, en, un museo en, en el museo de Boston, que explicaban a profesionales de, de los de sanitarios, les explicaban cómo eran los museos para eh, les, la, la exposición de, en este caso, de este museo, para a partir de aquí eh, poder comunicar mejor a, a, sus, a sus pacientes eh, las acciones que se realizaban y para entender mejor cómo, cómo desarrollarlas. También en los museos no somos santuarios donde se tiene, estamos encerrados que solo se pueda venir a, a, de manera, a observar de manera inactiva. Tenemos una imagen de, de un grupo que está tocando en una exposición. Esto es en el, es en el Museo Thyssen de Madrid, eh, que re, realizaron una actividad con los músicos dentro de las, de las propias salas o eh, una acción en, en, en Colombia, donde un grupo estaba cantando también en, un, en, en una sala de, de, de un museo. En definitiva, de lo que se trata es de lo que a nivel, nosotros los profesionales de los museos llevamos muchos años hablando, que los museos deben ser más sociales, debemos ir a esa, a esa, a esa, a esa vertiente más social, y relacionarnos con, con la sociedad y, y ser útiles para la sociedad, no quedarnos encerrados, pues si es un museo de arqueología romana, quedarse encerrado en la arqueología romana, sino saber darle el, el cambio de cómo, por qué, de, qué nos ha llegado hasta nuestros días de, del mundo romano, pero saber conectar con la actualidad. Se están realizando, yo creo que aquí también lo estáis haciendo, ¿no? Eh, acciones con, con arte contemporáneo con, es, es muy muy importante que, que podamos ver al final la, nuestra historia nosotros venimos de nuestra historia, es importante que la gente conozca cómo hemos llegado hasta aquí y desde el museo es, es importante esta, esta identificación, esta identidad de, de nuestra sociedad precisamente eh, lo último que quería acabar explicándose es un poco esta guerra de Ucrania que tanto es, hemos estado oyendo hablar que a lo mejor no todos vosotros habéis bueno sí, habéis visto en, en, en imágenes, en, en televisión, por ejemplo cuando se, cuando se preservaban los, los monumentos muchas veces que se, se guardaban con sacos de, de, de arena hasta taparlos para que pudieran estar protegidos eh, la guerra de Ucrania es una guerra, una guerra identitaria, entonces los museos es un, es un, uno de los, y los monumentos los, los, los espacios patrimoniales son sitios que realmente están sufriendo mucho por, por, precisamente por eso. Eh, la semana pasada en, en la red de museos locales de la Diputación de Barcelona tuvimos una, una jornada sobre conflictos eh, bélicos y, y vino la, la vicepresidenta de Icon Ucrania y nos, eh, nos enseñó algunas imágenes y nos dio algunos datos y le pedía si podía explicaros hoy aquí. Eh, esta, esta información, o sea, es información súper nueva, es del, del 19 de noviembre, directamente de gente que está ahora viviendo en Kiev, es que en Kiev, se, está, estuvieron hace una semana en Barcelona, pero ahora ya vuelven a estar eh, en medio de, de esa tremenda guerra, y nos explicó que había 570 monumentos, o espacios culturales destruidos total o parcialmente, de ellos, 272 son edificios históricos, 8 yacimientos arqueológicos, 48 museos y 48 bibliotecas. Y aquí tenemos, en la parte de la, de la derecha, la imagen de, del Museo Local de Historia de Circa, en la región de Sumy, antes de, de la guerra y cómo, está, cómo ha quedado después de la guerra. Y después, en uno de los museos locales de Mariupol, cómo quedó por fuera y cómo está por dentro. Los profesionales de los museos en momentos de guerra, eso pasó durante nuestra guerra civil, no lo tenemos tan, tan lejos, lo, lo, lo, que, lo que hacemos es recoger todo lo que, lo que está en las exposiciones permanentes, guard, eh, ponerlo en cajas y guardarlo en espacios seguros, dentro del propio museo o en otros espacios, depende de la situación de cada, de, de cada lugar, pueden ser de una manera o de otra. ¿Qué pasó? Los colegas ucranianos... Hicieron un llamamiento a, toda, a, todo, a, a todo el mundo eh, diciendo que necesitaban materiales para poder embalar y para poder poner en cajas, porque todos en los museos tenemos materiales de este tipo, pero no tenemos para, para poder guardar todas la, las colecciones que tenemos en el, en el museo. Entonces necesitaban estos materiales porque en Ucrania no había, se habían agotado, pero es que en Polonia, en Austria, todos los países de alrededor, oferta y demanda subieron a un precio. Tan, tan alto que era imposible comprarlos. Entonces se pidió a ver si los propios profesionales de los museos podían enviar materiales a, a Ucrania para poder, eh, para poder hacer esta preservación del patrimonio. Desde ICOM España, eh, hicimos en, mayo, en, mayo, en mayo hicimos un llamamiento a, las, a museos e instituciones culturales es, hicimos una campaña que se llamaba Profesionales, Profesionales y Museos con Ucrania y contamos con la colaboración de, de, de las diferentes asociaciones de patrimonio que hicieron difusión entre, entre sus diferentes eh, ámbitos patrimoniales y, eh, y como es España, que es nuestra, nuestra asociación eh, hermana en monumentos y sitios, colaboró también eh, con nosotros. Y contamos con, con cuatro de las empresas de transportes más importantes de España, que son SID, Feltrero, Edic y TTI, que lo que hicieron es eh, recoger todos los materiales de las instituciones que, que, que donaron el material y eh, desde allí salió, se, se envió hacia Ucrania eh, este material. Y la empresa de correos gestionó toda la, todo lo que sería el transporte y a la vez también pagó... Bueno, al final salieron de, de, de aquí tres camiones, tres trailers, que, eh, que correspondían a 200 metros de, eh, cúbicos de cajas de conservación, 12, do, equivalían a 12, 12.500 kilos, eh, y fueron los donantes 15 museos e instituciones culturales. Y el 27 de junio salieron estos tres camiones a Polonia, porque desde, desde Polonia hay un, un centro logístico gestionado con con Ucrania, que lo ha distribuido por diferentes eh, museos y espacios patrimoniales que, que lo han, que lo han eh, requerido. Entonces, aquí está la, también la solidaridad que ha habido entre los, entre los colegas de, de museos, porque aparte de, de, los, de los propios materiales, que, hay materiales que son cajas, cajas, materiales de embalaje, una empresa de extintores nos, nos donó 300 extintores. Eh, también materiales eh, informáticos, eh, ordenadores, ellos querían ordenadores que no se utilizaran o, o teléfonos móviles, diferentes, diferentes materiales informáticos que también les, les podían ser eh, de utilidad. Entonces, eh, realmente ha sido muy importante la, la, la donación de, que ha habido aquí de, de algunos otros países para que ellos pudieran preservar mejor este, este patrimonio. Y para finalizar eh, explicaros eh, que con redacta lo que se llaman las listas rojas, hemos dejado unos crípticos a la, a la entrada no sé si habéis oído hablar alguna vez de ellas, las listas rojas son listas que se redactan desde el año 2000 eh, y que son, son listas de, de bienes eh, culturales que están en peligro por, por conflictos eh, bélicos y que pueden ser eh, motivo de, de robo, de expolio, de tráfico ilícito, estas listas son muy importantes porque para la policía eh, o para Interpol eh, está, sale el listado de, de, los, diferentes, de los diferentes objetos que, que pueden estar en peligro, pero también es importante para la comunidad, para la sociedad, porque si, eh, por ejemplo, alguien va a un, a un anticuario y ve una pieza de estas, que el anticuario no tiene por qué saber que es un tráfico ilícito, ni mucho menos, pero ve que es una pieza de estas. dice ostras Si esta pieza la vi, se va a la policía y esta pieza se puede recuperar. Muchas veces cuando lo oímos en la televisión es a través de estas listas rojas que se, están, que, que se han podido recuperar estos materiales. Hay desde 2017 eh, tres en Asia, seis en, en la América Latina y Caribe, en África del Norte y Oriente medio 5, una a nivel general en África Occidental y en Europa no había ninguna hasta agosto de este año. En agosto de este año se, se, eh, se salió la Lista Roja de, de, de la Europa, de, del sudeste de Europa, la zona de Bosnia, eh, Serbia, Montenegro... To, to, de, que normalmente estas listas suelen salir casi al final del conflicto porque es cuando están más completas. y Este agosto se presentó eh, en Praga la Lista Roja del sudeste europeo, y ahora Ucrania pidió que estaba notando que había mucho expolio y que empezaba a haber mucho tráfico ilícito y eh, pidió que se pudiera hacer la lista roja aunque fuera en medio del conflicto. Por eso le llaman eh, lista roja, roja emergencia. Hay algunas que han salido así, pero normalmente es al final del conflicto. Lo podéis consultar. No, esto Esta lista roja de Ucrania salió el jueves de la semana pasada, el día 24. Entonces es muy reciente, pero en la, en, si queréis eh, si tenéis curiosidad y queréis verlo, podéis consultarlo en la página web de ICOM o simplemente en Google ponen, poniendo listas rojas ICOM, os saldrá el listado donde está y podéis, podéis verlas. De Ucrania hay... No, me lo apunté... A ver, espera, no, no, ¿dónde 53, eh, no, 83 elementos eh, que están en esta lista, entre los cuales hay documentos, manuscritos, iconos, pinturas de finales del 19 y mediados del 20, objetos religiosos, vasos decorados, objetos textiles, materiales numismáticos, objetos arqueológicos. La verdad es que los objetos arqueológicos, por desgracia, son uno de los... De los eh, de los objetos, de los bienes culturales que normalmente siempre son más fruto de, de expolio y de tráfico ilícito. Si recordáis imágenes, no hace tantos años también en Siria, también salían imágenes terribles del expolio que hubo a, a nivel arqueológico. Y esta es otra de las, de las de cuestiones que se, tratan de, que se tratan desde el COM y que hacen también que los museos tengan un poco esta vertiente más social de la que estábamos hablando hace un... Un momento. También deciros, los, los socios de ICOM tenemos un código deontológico eh, que cuando nos asociamos tenemos que, que, que cumplirlo, pero que es muy fácil cumplirlo. Son ocho, ocho principios básicos que creo que todo el mundo que traja, trabajamos en patrimonio de en los museos los cumplimos eh, sobradamente y muy pocas veces no es, no es así. Yo creo que con esto eh, no sé si. Si tenéis alguna pregunta, si ha ido muy rápido, un poquito era explicaros. muchísimas gracias porque sé del esfuerzo de tu trabajo y de prepararte esto. Así que gracias. Pues gracias sí. a vosotros. 是吧